Muy buenas gente, yo soy Luis, así es Luis es de este canal Y el mismo de que está acá en Discord, o sea, si sí, me pueden agregar, hagan lo que ustedes quieran Eh, no es, eh ¿cómo les explico? Eh, yo tengo, yo eh, creo que si era ser, eh, exactamente, me mostraba cuando creé el servidor Vean, el servidor ha sido creado más o menos hace 12 más un días, casi dos semanas el servidor es muy reciente y así es... Eh, ¿Cómo les explico? Eh, tengo...